Así, nos vamos a llegar. No sé dónde buscar las palabras, esas que aún sostienen su pasión y la mía Los pequeños milagros, los ritos y las formas que definen, que definen la vida Estas palabras pertenecen a su poemario, Tiempos muertos Y bueno, es posible que ella no sepa dónde buscar las palabras Pero el caso es que siempre las encuentra, las palabras Siempre. Porque no sé si lo sabrán ustedes, pero Charo Ruano es poeta. Si creyera en Dios, diría que ayer bajo la fiebre vino a visitarme. Si creyera en los ángeles, diría que mi ángel de la guarda le dijo... No molestes, no es el momento. Lo cierto es que ninguno de los dos ayudó. Aunque sí hubo unas manos que sostuvieron mi frente, mi cuerpo herido, cuando la muerte o el desaliento... El miedo, lo que fuera, intentaba conquistar mi cuerpo. Campo minado. Ahora, sueño. Esto lo dice en Temblor, otro de los libros de los que vamos a leer hoy poemas. Sí, es poeta. Y también ha sido y es muchas otras cosas. Directora de la revista Los Libros en Castilla y León durante años, que es aquí donde te conocí, ¿verdad? Uh -huh. Directora y presentadora del programa cultural El Cuarto de Atrás, de televisión en Salamanca. Colaboradora habitual en prensa y radio y autora de cuentos infantiles. Unos maravillosos cuentos infantiles. Amiga queridísima y mujer interminable. Poeta, vuelvo a repetirlo. Para empezar y para terminar. Entre sus libros hicimos de la noche un largo poema, que es de 1984, que es su primer poema. Y detrás vinieron los demás, la cálida quietud de la tristeza, en 1991, La frontera, en 1993, Los rostros de la huida, en 1996, Frente al azar y otros amores, en el año 2000, Sobre el cansancio, 2004, Té de jazmín en porcelana inglesa, es chifla, 2006, Tiempos muertos, en el 2010, y Cada Noche, Los Lobos, 2012 y Temblor, que es el más reciente de todos ellos. Y todos han sido publicados en Amarú Ediciones, en Salamanca, donde nació exactamente en un pueblo que se llama Berganciano del cual, me vas a perdonar, pero no había oído hablar hasta que tú lo mencionaste, y en Salamanca es donde ella ha vivido siempre. Es autora también de maravillosos libros infantiles, como Catalina Lina Luna, la polilla de los libros y el bizcocho de canela, que son verdaderos bestsellers, entre los enanos que la adoran, casi tanto como ella les adora a ellos. Eh, ahora, entre todos sus poemarios, Charo leerá algunos poemas de los tres últimos, como he dicho, titulados sobre el cansancio, sobre el cansancio ya resignado de no ser nada, de no ser nadie, de irse acabando, o tiempos muertos. Fueron horas de llanto, después... Se secó el cielo. No volveré a llorar por nada ni por nadie. Tiempo muerto. Y por último, cada noche, los lobos. Que se abre con una cita del muro. La novela de Marlene Haushofer, su escritora favorita, que con su permiso me gustaría leer ahora para ustedes. La cita dice así. Hoy, 5 de noviembre, comienzo mi informe. Me he propuesto esta tarea para que me libre de mirar fijamente la oscuridad y tener miedo porque tengo miedo me acecha de todos los lados y no quiero esperar a que me alcance y me domine escribiré hasta que oscurezca y este trabajo nuevo y desacostumbrado cansará y vaciará mi cabeza y me adormilará la mañana no me da miedo pero temo los atardeceres largos y crepusculares cuando ella termine de leer los, los poemas que haya elegido hemos preparado una pequeña entrevista con algunas preguntas que ella ha prometido contestar es más, las tiene contestadas y entre col y col, es decir, al hilo de lo que ella vaya diciendo, ustedes pueden ir haciendo las suyas y preguntar lo que les parezca más oportuno. Que les conteste o no, es cosa suya, ya les digo que es de la estepa. Y sin más, le paso la palabra. No, yo soy una persona increíblemente dulce a pesar de todo. ¿no? <risa> a pesar de Castilla. A pesar de Castilla. Bueno, yo soy de León, que coste, ¿eh? Pues que Salamanca pertenece al reino de León, aunque no me había enterado muy bien, pero, bueno, pero, pero así va. Así es. Empiezo por pues, Sobre el Cansancio. Tú misma. Bueno, he buscado a mí lo de leer poemas, es una cosa que me da como un cierto pudor. Entonces voy a leer unos cuantos de los tres libros que ha dicho Pilar. Y, y luego pues ya lo que sea. El libro Sobre el Cansancio es quizás el... Bueno, ya La Frontera es un... Yo tiré de La Frontera como, como referencia, como palabra repetida, La Frontera, La Frontera... Pero sobre el cansancio es el primer libro en el que yo utilicé exhaustivamente un término, sobre el cansancio. Casi todos los poemas llevan la palabra cansancio y casi todos los poemas dicen sobre el cansancio. Sobre el cansancio seco y helado, de abrir los ojos cada mañana y de inventarse a cada paso alguna vida para seguir, vivir de acuerdo con lo inventado, por unas horas ser tú sin miedo, por unos días sin el pasado, llegar del cero al infinito, por un momento todo en tus manos, sobre el cansancio seco y primario de buscar besos, manos, caricias, depender siempre de los abrazos, de las miradas, de los reproches, de la ternura, de aquellos labios que fueron todo, tantas palabras, tantos deseos no deseados, sobre el cansancio seco y helado de estar cansado, saberte sola, saberte siempre sin aliados, sin falsas citas, sin agonía, sin despedidas sobre el cansancio sobre el cansancio duro y mortal de las ciudades, de los viajes y de los barcos de los caminos llenos de arena y de horizontes siempre lejanos siempre lejanos inalcanzables y tan hermosos quizás por eso, por intocables inmaculados sobre el cansancio frío e indoloro de los hoteles del extrarradio donde buscaste un día refugio, por unas horas un sitio cálido, luego la luz, la luz azul y gris, la cama ajena, el cuerpo extraño, y aquel paisaje lleno de sombras, y aquel sonido de agua en las manos, sobre el cansancio breve y amargo de las huidas siempre con vueltas, siempre cerrada, billete y vida, regreso y casa, cruel, cruel prisionera en el cansancio. Sobre el cansancio azul acero de tantos mares ya visitados, almacenados en la memoria, del azul cielo al azul pálido, el más celeste o ese marino, el gris oscuro de los naufragios. Sobre el cansancio mortal y blanco de aquella luna y de aquel barco donde creíste hallar el norte, donde dejaste huellas y barro de aventuras solo soñadas, papel y pluma, palabra y dardo, y marineros que se bebían a golpe de ola, todo el cansancio. Bueno, como ven, la tónica del libro es esa, ¿no? Sobre el cansancio, diferentes cansancios, mentales, físicos, psíquicos, morales. Sobre el cansancio de tinta y verso, de los poemas nunca acabados, de los amores nunca vividos y de las muertes que te dañaron, sobre el cansancio de las palabras viejas y oscuras, amor, deseos, cuerpo, letargo, de los labios que te metieron, de las caricias que, que te trabaron, la piel, los huesos, la libertad, de ser un día sobre el cansancio, eterna y sola, fugaz y libre. Sobre el cansancio de tinta nueva, azul, violeta, negra de espanto, trazar de prisa algunas letras, huellas de versos, de amores varios, Luego escapar, huir de prisa, que no se paren más los caballos y que te acerquen hasta la orilla, la frontera, de este cansancio bueno hay luego hacia la parte final del libro un par de poemas que quiero leer porque seguramente luego se traen en la conversación con Pilar aquí el cansancio no es está el cansancio pero no es lo lo que lo encabeza en la, bueno, nunca titulo los poemas pero eso no digo títulos en la tristeza vives despacio, no pasa nada estás cansado es la, en la tristeza un tiempo muerto solo aplazado solo la angustia o solo el llanto llena tus días de un gusto amargo el gusto triste de no saber de no entender, de no dormir, de no ¿hasta cuándo? no pasa nada, es un letargo indefinido de piel y escamas de ojos y labios, que ya no miran que ya no besan están cansados atrévete a nombrarlo Atrévete a nombrar el suicidio y sus formas, el dolor y sus causas, el cansancio y sus horas. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el amor, sus derrotas, la pasión, sus locuras, la huida sola, sola. Atrévete a gritar. Pon orden en las cosas, sentimientos, ideas que te llenan de euforia y te arrastran, te llevan y te, da, y te dejan esa <coughs> helada, vacía, rota. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el abrazo que odias, los labios que te acunan, el cansancio y sus horas imperturbables, quietas, acechando tu sombra, llenando tu silencio de miedo, de tu pobre. ¿Hasta cuándo callar? ¿Hasta cuándo la boca se negará a nombrar una a una las cosas, los sentimientos, todos y todas las derrotas? Atrévete a nombrarlo. Atrévete a, no, atrévete a nombrar al culpable que llora y finge ser distinto y es la misma sombra. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el amor y sus formas. Y bueno, de aquí voy a leer simplemente el, el, el último... A ver. Donde me quiero disculpar y digo, perdón por la tristeza, perdón por el cansancio. Quise dejarlos fuera, huir, abandonarlos, pero no fue posible, Y los tejen los lazos de mis guerras diarias y de cada fracaso. Son mis trampas, mis grietas, mi rutina, mi llanto, por todo lo perdido, por todo lo jugado, por cada día de menos o de más. El cansancio como una sombra larga acecha cada espacio y lo llena y lo colma con multitud de abrazos que me dejan vacía y rota. Solo el llanto, esta tristeza vieja, no me, ha, no me han abandonado. En años de rutina, de amor inacabado, de violencia dormida, de fracaso en fracaso. Perdón por la tristeza, perdón por el cansancio, perdón por la agonía, perdón por este llanto que me nubla los ojos, que me enreda las manos, que me obliga a temblar y fallar el disparo. ¿Qué? ¿Que ¿Qué no hemos terminado? Es que he pensado. Si a ti te parece que para hacer una especie como de brecha entre uno y otro, así nos da tiempo a recuperarnos, yo te hago un par de preguntas. Perfecto. Tú contestas y después continúas. Sí, sí, después sí. de la publicidad. Después de la publicidad, exactamente. Y eh, Yo también me siento a veces, como supongo que todo el mundo, muy cansado ¿no? eh, Pero eh, indudablemente escribir poesía es un proceso de concentración que lo que no sé es como no están cansados todos, eh, podemos emprender. Eh, ¿Qué es para ti la poesía? ¿Por qué la escribes? Pues no sé muy bien lo que es la poesía. No, no. Cuando te preguntas qué es la poesía ya generalmente llevas escritos varios, varios poemas y no te, no te lo preguntas. Me imagino que tú no te has preguntado nunca qué es para ti la novela. Perdona, pero sí. Bueno. Vale. Yo no me he preguntado nunca qué es la poesía. Eh, me acojo siempre a la definición que hizo León Felipe, que para mí es, me parece la definición perfecta. Eh, deshace ese verso, quitar de los caireles de la rima, el metro, la sonancia, hasta la idea misma, aventar las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Pues seguramente eso es la poesía, ese algo intangible, eh, inclasificab inclasificable, ese hálito que hace que un texto sea único, imprescindible necesario, aunque no le importe a nadie más que a ti que lo estés escribiendo. O a lo mejor le importa a alguien que está... o que lo va a leer... pues, por una de las casualidades. Y es eso, yo... Es un... Eh, suelo decir que cuando, cuando escribo las... Eh, yo cuando escribo novela, cuando escribo persiano todo lo contrario me siento un poco Dios, es decir, ahí mando yo, dispongo. Eh, pero dicen algunos que, ¿acaso no es cierto eso de que de la poeta a los dioses hay solo un verso? Porque eso es expresar como mucho poderío y eso implica mucha fuerza. Lo que te decía antes, eh, a pesar de ese derrumbe eh, físico que pueda uno tener, eh, eso implica mucha fuerza para sobrevivir. ¿Tú, tú qué crees? Escribir eh, la poeta a los dioses. No me gustan mucho los dioses, aunque hay muchos poetas que se hacen dioses, eso es verdad. De la poeta a los dioses seguramente sí hay un verso, un poema. Y de la poeta a los demonios también. Seguramente los dioses, de haberlos, se dedican a cosas más importantes. Pero sí es verdad que a veces dioses y demonios se... Alían para impedirte el verso, para hacértelo más difícil, porque es, eh, yo entiendo que los dioses y los demonios a veces pueden morir por un verso que no alcanzan y que tú has alcanzado. Anda, es importante en poesía la, la generosidad. ¿Quiénes quién son más generosos, eh, los dioses o los demonios en este caso? Los demonios. Creo que son. Si viviéramos en un, en un en un permanente estado con los dioses, no escribiríamos, estaríamos comiendo caso Filadelfia, ¿no? <risa> los demonios. Los demonios me parece. O sea, escribimos para sacar los demonios que tenemos dentro que te atormentan. Al menos lo que llamamos demonios. Puedes llamarlo de diferente manera. La generosidad. Para mí es importante la generosidad. Eh, suscribo, de lo, yo suscribo pocas cosas de las que dicen los poetas, pero suscribo una que dijo Vicente Alessandre, que era, no admito ninguna, la única, el, ¿cómo ya? la única superioridad que admito es la de la bondad. Va, estoy de acuerdo con él. Eh, lo aplico a la generosidad. Creo que hay que ser generosos. Porque si es cierto que mucha gente de la que se dedica a escribir, y eso pasa mucho en ¿no? los poetas, como yo digo, se levantan y son poetas, se afeitan y son poetas, salen a la calle y son poetas, se pintan el labio y son poetas... A mí eso me parece terrible. Yo, como no tengo esa concepción de, de ser poeta, pues, pues bueno, ni creo que nadie hecho usa juicio. Entonces, venimos de algún sitio, estamos aprovechándonos de, de, de todas las piedras que nos han ido dejando, de todas las señales, y se supone que nosotras tenemos que dejar también otras señales que otros aprovecharán. Entonces creo que hay que ser increíblemente generoso. A la hora de escribir, no sé si eso influye o no influye para algo, no sé, no, no, no, no te lo planteas. Es cierto que hay poetas increíblemente celosos de lo suyo y jamás lo comparten y jamás lo... Y tienen mucho miedo de, de que sus versos y sus cosas y creen que han inventado ellos tal término y tal movimiento. No, yo no le doy ninguna importancia a esas cosas. Pero tampoco sé si eso afecta a mi forma de escribir o no. ¿Tienes alguna fórmula para, ¿Para escribir? escribir? Ninguna. Ninguna. Soy un, absolutamente un desastre. Soy caótica, desordenada, muy inconstante. Soy todo lo contrario a lo que se supone que es un escritor. No me levanto y me siento de 6 de la mañana a ocho, como dicen algunos de ir al trabajo, para dejar mis dos de no, no, no, no. Yo escapo todo lo que puedo de escribir. Yo nací para, lo único que creo, y te lo diré más veces a lo largo de la, de la charla, creo que la única cosa que he elegido en mi vida ha sido la lectura. Y yo puedo ser la persona más ordenada del mundo, sabiendo que tengo que leer este remedio de libros, y los leo ordenadamente, religiosamente, porque lo necesito, porque tengo que leerlos. O hacer una serie de entrevistas, para mi trabajo, lo que sea. Escribir, bueno, lo voy dejando, dejando, dejando. A veces pienso que soy como un contenedor que me lleno de palabras, de música, de miradas, de una exposición, de una película, de telediarios, de justicias, amores, desamores, soledades, fracasos, lobos, lo que sea, cansancios, y de repente es como si todo entrara en la ebullición, y veo que empiezan a salir empieza a salir humo empieza a salir una y ya agarro el hilo de un poema cuando no tengo otro remedio y entonces ya después de inventarme mil excusas ya no tengo otro remedio y me pongo a hecho pero intento que no no no no me no me muevo por... soy muy caótica muy caótica muy caótica muy desordenada escribo en vacaciones escribo cuatro días que me busco para poner un poco de orden en cantidad de papeles sueltos no, no soy no soy de estos de Vargas yo sale todos los días, no. Pues yo me pongo, además yo me llevaba muy bien con Torrente Ballester, que vivió los últimos 25 años en su vida de Salamanca, y él me decía, yo me dispongo, y si me sale una hoja, pues una hoja, y si me salen dos hojas, dos hojas, y yo lo dejo, me saldrá otro día. Bueno, pues yo no soy Torrente Ballester, que más quisiera yo, y que me fuera a salir así, pero tampoco me molesto. O sea, yo me saldrá otro día, aunque tengas ahí el come-come. El siguiente libro que voy a leer es un libro que se llama Tiempos Muertos. Es una maravilla tener una amiga como pilar, porque cada libro, nuevo los que saco, me dice, es el mejor que has hecho. Entonces, yo digo, voy mejorando, algún día llegaré el nombre. No cabe ninguna duda. Entonces, pues eh, este de Tiempos Muertos es un libro en el que yo utilizo el, siempre el usted, entenderán ustedes cuando lea algún poema por qué. Creo que este libro fue... Es un libro que esperó mucho tiempo en el cajón porque se metió por medio que deja el la porcelana inglesa, que es un libro que yo dediqué a, a una amiga que murió. Estaba el y La porcelana inglesa. El, el título de Tiempos muertos está... Lo has sacado tú, lo has dicho, no sé dónde está aquí. Pues es... nada, no volveré a llorar. Sí, de repente... Siempre, eh, sí, fueron horas de llanto. Después de ese el cielo, No sí. volveré a llorar por nada, por, por, nadie, por, por nadie. nadie. Puse mi vida en sus manos, sin darme cuenta de que era muy frágil y sus manos estaban tan cansadas. Le pregunté qué iba a hacer conmigo, no supo responder. Creía que usted tenía todas las claves. ¿Por qué de pronto me siento tan desvalido? Es como una historia de amor sin amor, de pasión sin pasión. Es una historia de deseo sin deseo. Totalmente vez deseo es lo único que hay. ¿Y qué vamos a hacer con el deseo? Un nudo. Yo sé que usted también se siente enfermo, también tiene una herida, también está sufriendo. Yo sé que a usted también le ronda el miedo. Por eso me asusta confiarle en mis secretos, porque no tengo fe y no sé si podremos aguantar tanto sufrimiento. Usted me habla de vipo, celos, resentimiento, de química y pastillas. Yo le hablo de silencio, del dolor enquistado de tanto y tanto tiempo pasado la intemperie. Usted repite celos. Yo le hablo de tristeza, de soledad, de miedo de lágrimas pasadas convertidas en hielo. Usted dice madure, vuelve a Edipo al destierro repite que está cerca junto a mí en el silencio. Yo no encuentro su voz cuando el miedo es más denso y me aflige y me aterra y le siento tan lejos. Yo le hablo del frío que me cala los huesos, del dolor, de la herida. Usted me habla de aliento, de afectos intocables, de cariños eternos. Donde yo digo nadie, usted responde ellos. Yo le explico las tardes desoladas de invierno, las madrugadas rotas de insomnio y desafectos, usted me habla de soles que nunca se pusieron y de manos tendidas y de voz y teléfono, donde yo digo a nadie, usted responde ellos. En este libro hay una serie de poemas en el centro, en la segunda parte, que son todos dedicados a la soledad. Poemas muy pequeñitos, en soledad soy yo, entera e infinita e inalcanzable, en soledad soy única y aún me reconozco. La soledad es la casa vacía, los cuadernos dormidos, la tinta diluida, es mirarse las manos, infinito cansancio, descolgar el teléfono, obligarse a dormir, y es la soledad despertar en la noche y girarse, girarse y no tocar a nadie. La soledad son los cuadros azules quietos en el pasillo, el lápiz afilado, la música y la luz, iluminando un día que odias, creado solo para ti. La soledad es tu cara en el espejo, tu cara, tus ojos, tus segundas arrugas y al fondo, alguien levemente conocido. La soledad es mirar por la ventana y ver a los otros en silencio y sentirlos tan lejos. Aún no hay un idioma que os permita entenderlos. Entenderos. La soledad es en medio del bullicio, sentir que hablo muy lejos, y de todas las caras, no conocer ninguna, y saludar a tantas. Eso es el centro del libro, o sea, los poemas que hay en el medio. Y después voy a leer otros dos poemas solo, porque creo que es mejor que si les, luego les interesan, lean ustedes. Usted me ofrecía su voz y sus palabras, sus manos, su experiencia, una cierta mirada. Yo le entregué mi vida reducida a batallas, sin tregua por huir, escapar de esta farsa, de mi mundo en ruinas, de una vida sin alma, demasiado dolor, demasiadas palabras. Usted me ofrecía una historia con trampa, con claves para andar casi por cualquier mapa, con códigos, con cifras, con señales de alarma que nunca me sirvieron, demasiada esperanza, demasiado dolor, demasiadas palabras. Ah, esta. sé que a veces me piensa y que sufre por ello, sé que a veces me sueña y que ocupo su lecho y me abraza y me siente y goza con el sueño, sé que a veces me piensa y me siente muy lejos, le duele la distancia, le duele el pensamiento, sé que a veces me quiere, sé que me echa de menos, lo he notado en sus ojos, en su piel, en sus dedos, cuando rozan los míos y huyen indefensos, dice no puede ser a me cuesta entenderlo. Sé que a veces me as se asombra de que al mirarle quieto adivine sus ansias, sus íntimos deseos y de repente es mío, juguete entre mis dedos. Sé que a veces me ama con un amor intenso que de ciega la amarra a la tierra al deseo. Sé que a veces daría todo por mi silencio y yo no digo nada, lo tiene, es suyo, nuestro. ¿Por qué se atormenta? ¿Por qué siento que el cielo podríamos construirlo y me niega en secreto? Sé que a veces me piensa y me mira y no quiero ser solo fantasía, ser solo ansia y recuerdo. Necesito sus manos, su abrazo fuerte, lento, porque a veces mi alma se rompe y no hay comienzo posible sin su voz, sin sus frágiles dedos arañando los míos, diciendo que podemos. Y voy a leer el último, porque el último poema de este libro me gusta. Me gusta mucho y además creo que rompe... Con todo, lo, con todo lo anterior. Bueno, no sé si rompe, pero tiene una cierta ironía que me gusta, ¿no? Dedíqueme este día como si fuera el último, y yo la única chica amable del salón, el baile y la locura por cuenta de la casa, por cuenta de la casa también el corazón. Después agotaremos deseo y madrugadas, usted con sus temores y yo con mi dolor. Recogeremos restos de una pasión exhausta que ahogamos en palabras y no fueron de amor. Dedíqueme este día como si fuera el último. Podríamos ir al mar, olvidar la razón, apaciguar las olas, el deseo satisfecho, las caricias perdidas y tanta frustración acumulada, tensa en nuestras manos torpes, rompiéndonos el alma, dejando el corazón reseco e indiferente a toda la belleza, a toda la ternura, cuanta desolación. Dedíqueme este día, después desaparezco, usted, usted podrá vivir su vida sin pasión, nadie le hará reproches ni le pedirá cuentas, rotas ya las amarras, soy yo, tan solo yo, la que se juega todo en esta madrugada de roleta y cansancio, perdida la razón, dedíqueme este día como si fuera el último, y yo la única chica que apostó el corazón. Me gustaría saber por qué, a ver, ¿puedes decirme algo sobre los temas que tratas en tu poesía? Son todos, bueno, especialmente esenciales, ¿no? Eh, la enfermedad, el dolor, la soledad. Y cuando tratas el amor lo haces de esta forma. Eh, y, y tú no eres una persona ni muchísimo menos eh, que, que encaje eh, a primeras en eh, este tipo de sentimientos. Tienes mucha ironía, tienes eh, mucho genio, eres una persona alegre, eh, con muy mala hostia en muchísimas ocasiones. Pero eh, estos poemas son tan, a veces, tan desoladores. Por esto pregunto: ¿cómo, ¿cómo los escoges? Es que los temas. cuando te pones a escribir. Mmm te pones a escribir desde la… en poesía yo por lo menos escribo desde la… No iba a decir infelicidad pero no es eso, no pero esto que decía Tolstoy de que la gente feliz no tiene historias, no, cuando eres feliz eres feliz y no te dedicas a escribir, entonces yo creo que hay solamente un tema en mis libros, está en, desde mi primer libro hasta el último solo hay un, hay un tema que lo recorre todo y es el tema de la desaparición, Después de la absoluta soledad. Yo en mi primer libro de poemas, es que un, eh, hicimos de la noche un largo poema que anda no hace años, había un poema que decía, alguna tarde de estas no te traeré mis versos, me esperarás sentado en el café leyendo, pedirás lo de siempre y así pasará el tiempo, no me verás llegar y la noche en silencio lo irá cubriendo todo, marcharás de regreso y esperarás que llame mañana por teléfono alguna tarde de este, bueno, es que era una canción que yo tocaba porque yo empecé cantando y entonces, por eso me la sé. Ya había el tema ese de la desaparición. Entonces yo creo que todo, o sea, decía Albert Camille que solo hay un tema realmente importante y es el suicidio. Lógicamente tú no puedes hablar del suicidio en, en un libro y otro y otro porque la gente saldría espantada y además no soy, no soy tan masoquista entonces todo se va disfrazando pero yo creo que los temas que trato son los temas que no voy a hablar de flores, ni de pájaros cantores ni nada parecido pero es decir yo los temas que trato son esos la soledad el... creamos en soledad estamos solos, los escritores pasamos mucho tiempo solos y mucho tiempo solos con nuestra cabeza, o sea, dando vueltas y vueltas, entonces. No escojo los temas. Es que yo en realidad no escogí ser poeta. Yo no hubiera escogido nunca esto. Hubiera, hubiera escogido. Quiero decir que uno no elige ser poeta. ¿Ustedes conocen a alguien que eligiera ser. bueno sí, sí. hay gente que, que me parece que es. Pero ¿quién elige ser poeta? Tú, eres poeta o no bueno, puedes ser otra cosa, porque.. Pues sí, porque no, porque tú no puedes elegir. Yo si hubiera podido elegir ser escritora a escribir la saga Fuga de JB, Ana Karenina, ¡Oh! Pero escribir poesía. Pues sí, claro. la verdad es que... O hubiera elegido no, bailar, me encanta bailar. Se hubiera podido ya bailando, pero, pero ser poeta es una cosa que te te viene te le imponen Sí, pero eso que dices tú, por ejemplo, eh, eh, tus palabras dan a entender que la idea de suicidio en poesía suena un poco fuerte. Yo no digo que sea una cosa que haya de repetirse del primero al último. Esa desaparición que iba a ponerla yo, esa palabra, antes de que tú la dijeras, en fin, suena un poco fuerte, pero eso quiere decir que hay en poesía temas que son tratables y temas que, que no son tratables. O al contrario, todo es igualmente poemable. Bueno, perdón por la palabra. Eh, mi palabra. Mi por palabra, mi palabra, sí. Es más ¿no? sí <risa> <risa> Bueno, no. Eh, yo creo que todos los, los temas son. Todos los temas son tratables. Otra cosa es cómo se tratan. Están bien o mal tratados. La poesía tiene un lenguaje, unas formas muy flexibles, muy maleables, pero que exigen determinado, determinadas cosas. No todo va a pasar por el ojo de la aguja, y en ese sentido es, es estrecho. Pero yo pienso que sí, que, que, que, hombre, lo que ocurre es que es muy fuerte. Cuando, o sea, quiero decir, a ver, yo con, cuando empiezas a escribir, ¿cómo escribes tú sobre el suicidio, por ejemplo, cuando tienes 20 y pocos años y una familia alrededor que es, que, quiere matar, que no te va a leer, pero que si te lee, va a decir, Dios santo, está acá en el cierre. O sea, quiero decir que creo que hay cosas que primero nos autocensuramos, nos vamos, vamos disfrazando. Pero los temas, en mi caso, los temas siempre han sido los mismos. La desaparición. ¿Y qué otras palabras, aparte de suicidio, intentas e evitar cuando escribes? Las que no me gustan, las palabras feas. Las palabras feas en el sentido de los tacos, que ya creo que he hecho una demostración de que los chicos Sí, digo. que sabes alguna. Pero las palabras que me suenan mal, por ejemplo, yo no podría poner a ver, si hablara de una mujer que tiene unos senos turgentes. Eso, eso es una cosa tan horrenda. Eso es un tópico. Turgente, que es un verbo espantoso, es Yo quiero decir, para mí es que no son las, o sea, hay gente que piensa que lo que no quieres tratar son los temas relacionados con el sexo. No. Es verdad que el lenguaje que tenemos en eh, castellano para tratar el, los temas relacionados con el sexo no es muy allá, es bastante pobre. Pero por ejemplo hay un poeta que a mí me entusiasma que es Juan Llosa que lo ha tratado maravillosamente bien y es un poeta extraordinario. Estaban a punto de prohibirlo. Seguro. Seguro. Aunque un, sí, ya he leído un artículo hace un par de días hablando de que cuidado que se estaba pasando. Aunque el pueblo se murió hace mucho. Pero quiero decir que nada es nada es nuevo. Pero los temas feos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo. Los jóvenes, estos ya tenemos toda su edad, ¿no? Entonces los jóvenes, estos que publican ahora cantidad de libros a través de, o sea, cantidad de poemas a través de las redes y, a, y luego hacen un libro y luego el libro tiene un éxito descomunal porque se lo pasan y lo retuitean, retuitean y vuelven, y hacen un libro y, y al final los ficha planeta y hacen otro libro porque van a vender 10.000 ejemplares, cuando se ha visto que un libro de puyas se venda 10.000 ejemplares? Eso debe ser muy sospechoso. Entonces, ponen palabras o ponen títulos muy llamativos, pero que son horrendos. Hay una chica, no me acuerdo del nombre, ustedes me pertenerán, pero tiene un título que dice vamos a follar hasta que nos enamoremos. Señor bendito, yo le veo eso en un libro y digo vamos a hacer abdominales hasta que vayamos a las Olimpiadas. O sea... Eso no tiene nada de poesía. Hay otra chica, por ejemplo. Lo, seguro que es un exitazo. Un exitazo. Todos los adolescentes van a ver el libro. Hombre, claro. Pero claro, dices, es que esto... Eso, me refiero a, usted, a las cosas que chirrían, que son feas. Pues eso, cosas que... O que, palabras que no me gustan. Sí, pero... Eh, Cuando hay eh, palabras que son maravillosas. Por ejemplo, hay otra poeta, buenísima poeta, Luna Liguer, que me gusta muchísimo que tiene un libro que se llama los estómagos, que yo, yo sé por qué se llama así el libro, su madre murió de un cáncer de estómago y sé perfectamente de qué va el libro, pero el título me parece espantoso. La palabra estómago, en poesía, ¿dónde la colocas? En el título. título? Claro. No, no, no, no, no, lo hablo en serio. Quiero decir, creo que hay palabras que en un poema chirrían. Sí, pero a ti no te parece. Eso chirría, ¿vale? Eh, pero hay otras palabras que chirrían horrorosamente y a mí me parece que son estrictamente literarias. Es decir, eh, no hace falta que hables de, de las flores, sí. ni, ni del amor, ni... no, no. Ese tipo de descripciones que tú cuando las estás leyendo dices qué bonitas. Sí. O sea, sí. qué horroroso. Es decir, allá donde haya un adjetivo que se le pueda aplicar a la poesía, qué bonito... Ya, ya es ya que es, muy feo, es sí. muy feo, ¿verdad? Sí, sí, sí, de sí, acuerdo. Esas tampoco, tan, esas tampoco, tampoco no, no, no, no, no, no, no, no, Bien. Además ¿crees que en poesía no hay que ser, no hay que ser muy bonito, hay que hacer Ah, no, bustos, pero sí, bustos. aparte de esas de esos títulos, bueno, estaba pensando ahora cuando has dicho lo de estómago clavícula de Sara Mesa. Sí, ¿Qué tal? De, esa, de no, Marta San Marta San perdón. Clavícula. Claro. Y no te gusta Árbola. No me gusta nada la pues, palabra bueno. gárgola, es muy fea. <risa> gárgola es una palabra muy fea. Porque es pues una gargajo. Sí, <risa> seguramente. Tienen gargas ¿Qué quieres que te diga? Es muy fea, gárgola. Bueno. Quiero decir, a mí las palabras feas me horrorizan. Habiendo palabras bonitas, que no tienen por qué ser... O sea, quiero decir que, que el poema puede ser un horror, aunque estén con palabras muy bonitas, entre comillas, muy sí. correctas, muy poéticas. Sí. Tampoco me mato por una palabra, no soy la típica que se pone a buscar. Creo que el lenguaje de la poesía tiene que ser rico, trabajado, pero desde que le dieron el premio nobel a Szymborska, todos aprendimos que se puede hacer poemas sobre una postal que te manda tu hermana, que se va de viaje y que mi hermana no escribe poesía, afortunadamente, me manda una postal desde Capri, pero claro, lo dice Szymborska, que es una poeta con la copa de un pino, y tú dices, madre mía, esto ¿qué es lo mismo que diría yo. Ah, pues dilo, bonito Sí. Entonces, ese es el lenguaje que a mí me interesa, no el, el cotidiano, sino el vulgar, por supuesto. el lenguaje. Los polacos en eso son unos auténticos genios, los poetas polacos son absolutamente maravillosos. Pues habrán aprendido todos de ella. Sí, este me dieron el primer de Asturias, por ejemplo, o el otro, Herbert, son... Un, yo, la verdad es que los he leído traducidos, no, no entiendo polaco, pero yo, yo me asombra el talento que tienen esos señores desde aquí o no a los traductores sí sí sí sí el último libro bueno no, el último es temblor pero el temblor no leí una vez en un, en, en un encuentro y no volveré a leerlo nunca ¡ah no! ¡Oh, por dios casi me, me echaron me estás estropeando el, el, el asunto bueno, bueno, bueno, yo bueno aviso, este se llama cada noche los lobos este libro es un homenaje a Marlene Haushofer como ha dicho que la Salamanca que escribió el libro El muro. A mí El muro es un libro que me pareció, que me parece una absoluta maravilla y pues es un poco la historia que ella cuenta, traída, bueno, traída ella es inmejorable lo que ella cuenta, pero yo le puse lobos y le puse intenté ponerle poesía. Cada noche los lobos se acercan al refugio, dan vueltas y más vueltas buscando nuestras huellas. Yo sé que si quisiera nos encontrarían. ¿Por qué aún lo no respetan? Me acurruco a tu lado y susurro a los lobos. Entre sueño respondes: Estás obsesionada, duerme y me alejas. Te digo: Hay que reforzar las paredes, cada día son más endebles, habrá que arreglar el tejado y las ventanas no ajustan. Me mira sorprendido: Es solo un refugio ocasional y yo pienso en los lobos. Sentados junto al fuego, es la séptima copa y yo empiezo a asustarme. Sé que la primavera, el cambio de cabañas y el tiempo sin noticias acaban con tus nervios. No te miro, no te hablo, procuro pasar desapercibida. De Esta noche sé que vendrán los otros. Primero vino ella, elegante y curiosa como una aparición. Rastreó nuestros pasos, olfateó el ganado, nos miró desde lejos y se alejó tranquila. Fue acercándose un poco, un poco cada día. Después llegaron ellos, manada improvisada, y yo empecé a asustarme. Cada noche los lobos marcan su territorio, cada día más fuertes, cada vez más cercanos. Ayer cayó la primera nevada. Al anochecer, intensa indiferente. Quedarnos aislados es algo que temo. Habrá que regresar al sur aunque quizá la nieve ahuyente a los lobos. Al amanecer con las primeras luces vimos sus huellas. Se habían acercado tanto que fue un milagro escapar de suelo. Grita un poco más. ¿Que grite un poco más? Sí, sí, sí, sí. Atene, se convirtió en un rito. Pasábamos el intoño y el invierno en la cabaña de abajo, mejor preparada, más cálida, a resguardo de vientos y nevadas. Aunque a menudo la naturaleza podía con nosotros... En primavera, con los primeros soles, subíamos al norte. Admito que me sorprendió tu sentido de la orientación. Allí, en la cabaña semiconstruida, donde la naturaleza se colaba por cada esquina, pasábamos los meses más cálidos, pero todo dependía de los lobos. A ver... Cada noche los lobos me acercan al abismo, olfatean su presa, y se alejan despacio. Yo me quedo esperando, esperando, esperando. Ayer tarde los lobos bajaron a la casa, rodearon el refugio con un montón de huesos como un botín de guerra. Estuvieron observándonos hasta el amanecer. Cuando se alejaron salí dispuesta a retirar sus recuerdos, pero muchos ya habían echado raíces. El invierno se anuncia con lujo de detalles, escarchas, hielos y las primeras nieves. El viento es un viejo conocido y cuando llega saludo su presencia. Me tranquiliza que esta vez la cabaña esté en buen estado. Durante el verano bajé muchos días y fui haciendo pequeños arreglos, la leña apilada y a resguardo, el heno para el ganado, la gata que ha vuelto como siempre y el congelador lleno de comida. Han dicho que el invierno será largo, no me importa. Me gusta tanto el frío, el hielo, las nevadas, el fuego ardiendo enfurecido y las ventanas por una vez ajustan. Los lobos me observan desde lejos. Siento cada día sus ojos, su mirada, pero esta vez no tengo miedo. Y bueno, a ver. La loba vieja viene a morir cerca de casa. Tú dijiste como otras veces que no era ella, pero yo lo supe desde el principio. ¿Qué sabes tú de lobos? La loba nos había adoptado y nos cuidaba, sé que nos cuidaba, pero tú indiferente incrédulo sigues negando la evidencia ante el cadáver helado que enterramos cuidadosamente. Y el último, porque me gustaría leer uno de los infantiles, de verdad. He soñado, he dormido, he llorado, he gritado... La fiebre me ha podido, se venía anunciando. Oigo aullar a los lobos, debe nevar. Vuelven a estar hambrientos, quizás desesperados. La cama me recibe como un abrazo cálido y me pierdo en el sueño, febril, desamparado, y vuelvo a llorar, a soñar, a dormir, a gritar. El silencio se impone, la nieve, el frío, el ocaso, y los lobos se alejan, se alejan muy despacio. El fuego se consume y la fiebre, el cansancio, me incorporo de nuevo. Oigo hallar a los lobos mientras salivo el fuego. Y, prefaro, y preparo café, tostadas, y te abrazo, y te abrazo, y te abrazo. Y te abrazo. Eh, veo los lobos como una metáfora del miedo. Y después vas y le y entierras con muchísimo cuidado a la loba vieja, que si yo hubiera sido. La, la protagonista de ese poema pues, hubiera estado encantada en de desterrajarle un tiro en la mandíbula porque claro vives asustada por los lobos y después pero, eh, en el fondo te, pero, te, pues, pero tienes que a, a hacer los tuyos a ¿a los miedos? a los miedos, sí vale, no sé yo si estarán de acuerdo ustedes sí, yo no? con el miedo lo que se hace con el miedo es quitárselo ¿Cómo se puede vivir con miedo? No, ¿Tú no vives mi, no, con miedo? No, pero mmm, los miedos, o sea, quiero decir, em, los lobos es, un, es una metáfora de los miedos. Pero tam, es también, una metáfora de una, o sea, quiero decir, el, el libro Cada Noche de los Lobos es una mujer, una pareja que está, en una, que va al bosque, una cabaña. Al, tú has leído el libro. Al lado sí. del libro, la mujer se va quedando sola. Sí. pero, cuando aparece el hombre es cuando vienen los lobos. Si te das cuenta. Pues ahora no sé caso. que contigo regresarán los lobos. Hay un verso, no sé sí. qué poema, pero hay un verso que dice: sí. ella despierta y dice: estás sentado junto al fuego. Has vuelto. Sé que contigo regresarán los lobos. No quiere decir que él, que él traiga o no traiga los lobos, pero sí creo que hay, que, hay miedos que son. ¿qué? Algo sí, dice. Que algo, sí. Claro. Dice. <risa> algo sí lo dice. Algo sí lo si dice. Si con él vienen los lobos, los claro lobos, Bueno, no, pero bueno, sí, es verdad, sé que dices sé, sé que sé que contigo regresarán los lobos. Pero es lo que te digo al principio, o sea, es la desde la, la desaparición desde la soledad absoluta. O sea, la mujer al final tiene que estar absolutamente sola, la, o la, la, la que escribe el libro, la. Pero sí creo que hay que aprender a vivir con los miedos, ¿no? Todos tenemos miedo. Sí, claro. Y Pero... tienes que aprender a vivir con ellos cuando, o sea, no, lo que tienes que aprender es a quitarte de encima. Ya. A ahora, buenas ah, ahora, ah, ahora, ah, horas. Pero niños, no te digo, pues sí, pues ¿tú? claro que sí. Yo no sé cómo se puede. A es moderno. ¿A quién los que dice? La perucita, el lobo no estaba en el bosque y el lobo que no, se que no Yo no digo que no exista el no, miedo. No, no, no. Yo digo que los miedos hay que quitárselos de encima. A mí me parece que someterse a vivir con Pero los si miedos... No, no, no si él no se somete, ya hace su vida con los lobos porque al final... Ya... Al final les quiere. Claro, al final los lobos es, es una relación, se necesitan los lobos, la buscan de ella los lobos. Pues lo siento mucho, pero ahí como que no me vas a encontrar. Pero, pues no. qué? No si es que por... estás sola, vos no vas encontrar. <ríe> bueno, eh, has dicho algo así antes, también cuando te he preguntado, no me acuerdo qué, y estamos de acuerdo, la, la poesía no, no, no servirá para nada práctico, pero aquí está, nos acompaña desde que el mundo es mundo, ¿no? Eh, o casi. Y al menos algunas personas, pues, nos salva. ¿Vale? Tenía... Leía, ¿Leías poesía? ¿De niña? Sí. De niña leía todo lo que caía en mis manos, hasta la vista de la compra. O sea, todo. Leer, ya te digo, que es el único oficio que, me, que reconozco, que he elegido. Y yo, para mí, leer, o sea, puedo anular una cena, una salida con amigos, y la cita con George Clooney, si tengo un buen libro. O sea, leer, es para mí, es lo más no hay nada que me satisfaga más a mí me fascinaba, lo que no leía era mucha poesía yo de poesía, fíjate, recuerdo los romances Abenama, a el mono de la morería, el día que tú naciste, grandes señales a mí aquello me parecía ¿Ves? qué cosa más normal y qué preciosidad grandes señales había me encantaba por ejemplo de unas palabras que me encantan ¿no? de, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisul, a mí lo del kiosco de malaquita me parecía que era el... el yo no sabía lo del kiosco de malaquita la vez que leí eso pero bueno, malaquita, qué palabra más bonita mucho más que Maraola <risa> y me gustaba por ejemplo Lorca cuando dice su luna de pergamino preciosa tocando bien el, el preciosa corre o la luna viene a la fragua con su polisón de nardo el niño la mira mira, el niño la está mirando pero no he sido nunca lectora de poesía soy ahora más lectora de poesía sin ser lectora de poesía yo he sido mucho más lectora de novela, sí. de cuento y de ensayo y soy mucho más lectora de, de prosa que de poesía. Leo poesía, pero no soy... Mmm, imagino que aquí, si hacéis encuentros, habréis tenido poetas que... Porque los poetas ¿sabes? son mucho de... Leer solamente poetas. Yo recuerdo que hay algunos poetas que le preguntas... Recomienda un libro y dice, La montaña mágica. Y digo, es el último que leíste, ¿eh? en prosa. Y, allí, <risa> y es que estoy segura que es el último que leí yo. Es que me pasó con los libros No, es que solo leo poesía. No, no, no, no. no. Yo leo muchísima más prosa y y bueno y, y, y, y me gustaría recuperar aquella aquel ansia, aquel, aquel mundo, aquel, aquella cabaña en la que yo era capaz de ponerme, cuando en una familia que era numerosa, porque éramos seis hermanas, y, y yo era capaz de leer en un rincón de la cocina, aunque se estuviera cayendo el mundo, no era, o sea, yo vivía allí, me leí todas las celias, todos los clásicos de la colección a la aquellos que eran adaptados. Todos los, además somos de una generación, que, que leíamos con un cierto orden, los autores franceses, los autores rusos, el simbolismo, el realismo, el, los del Parnaso, Berlín, lo que nos decían lo que había que leer, que estaba bien, y lo que no había que leer, que por supuesto no leíamos. Entonces, eso ya no debe hacerse. Pero ahora se puede todo pero sí, le... no, pero no leen eso, sí, ni eso no leen en ese rigor a quién le ahora hablado estoy esqui, ya todo estoy. Es o sea, estoy a ya a Son muy gordos, claro, bien. son muy gordos en fin eh, yo sí que querría simplemente para terminar eh, las preguntas por pues, si acaso quieres eh, hablar un poco de Catalina eh, o del bizcocho de canela o de alguna de las reacciones de tus, de tus enanos a a, a, a tus libros eh, aparte de, de, de ayudarnos a vivir algunos y algunas como hemos dicho ¿cuál, cuál es el papel? Si es, que sí, si es que tiene alguno la poesía en este mundo cruel ¿o no bueno, vas a hablar de que va a cambiar la realidad? ¿y que va a cambiar el mundo? ¿o que va a ayudar a la gente a ser más buena? yo mm. creo que la poesía nos consuela nos ayuda nos... Eh, es una algo que tú lanzas y que otra persona recoge, que se siente identificado contigo, pero servir, servir, la ser poesía no sirve para nada. Quiero decir, es triste dedicarse a un oficio que en realidad, si bien lo piensas, porque por mucho que demos gritos los escritores y que escribamos manifiestos y firmemos cosas, aunque demos muchos gritos, siempre hay otros gritos que tienen mucho más poder que nos van a callar. Y esto me recuerda mucho a un autor que yo admiro profundamente, que es Koeche, el autor eh, surafricano que escribió, bueno, que, que tiene unos libros, yo a mí me parece que es un autor absolutamente extraordinario. Todos sus libros me, me, me apasionan, creo que nadie ha contado Sudáfrica como él, nadie, las páginas más brillantes, las páginas mmm, con más conciencia, con más que deberían ser obligatorias casi y que se ha traducido a 300 idiomas, le dieron el Nobel, y ahora, si te das cuenta, se vende alguno de sus libros. E incluso los últimos, que ha sacado en los últimos años, en, los días de en la escuela y tal. No, es, y, y habría que ponerse de rodillas para escuchar a, a ese señor, o habría que ponerse, si no se hubiera muerto, para escuchar a Steven Bosca. O sea, son gente que, que tiene una palabra y tiene una, una capacidad que podría cambiar muchas cosas, pero en realidad nuestro poder es cero. Bueno, le pues la hacía uno un poco más libre, ¿no? Pensando que ya somos tan imprescindibles <risa> Sí. Pues yo ya no tengo más preguntas que hacerte. Si alguien quiera preguntar algo. Yo he asistido a muchas charlas o muchas presentaciones. Ha sido de las más bonitas. Gracias, Nadia. ¿Cómo, ¿Cómo se nota lo que se de nota, Caín? <risa> no, me gustaría hablar un poco de mis libros infantiles en tres minutos. Publiqué mi primer libro infantil, el de Catalina Lina Luna, que tiene ya 20 años, y yo no sé los que tiene, y que es el más famoso de los míos. A los pocos meses de publicar La Frontera. Casi tuve que firmar un acta notarial diciendo que sí, que soy yo, que soy yo de verdad, que soy yo la que he escrito esto. Porque nadie no podía creerse si que yo hubiera escrito La Frontera y todos estos libros, y luego escribía para niños. Entonces, hay algunas amigas que dicen, es que tienes dos tonos, con los niños, claro, con los niños estoy en modo juego y escribo, pues eso. Catalina es un libro con el que trabajan muchos los colegios, en Salamanca, en Extremadura, en Asturias, en muchos sitios. Es un libro de poemas, lo publiqué hace muchos años, cuando había muy poca poesía para niños y que también había fuertes. Luego publiqué La polilla, y luego publiqué El bizcocho de canela, que es un libro que a mí me parece precioso, precioso libro. Si nos da tiempo, pues si nos da tiempo. Pues sí. cuando sí. estamos para el, Sí. Hoy me gustaría, me, me, me, déjame ver que está abierto. Sí. Y el último ha sido Las nanas, que esas son las nanas para un inesperado, pero bueno. a mí es que este libro me entusiasma. Y en este libro... Bueno, que te entusiasme a ti que lo has escrito, no me extraña, pero que les guste tantísimo a los enanos, no, pero es mira, una cosa. Es una cosa. que yo me he leído el del bizcocho de canela. Ah, y esta tarde que me ha dado tiempo. ¿A, ¿A qué más? Sí, ¿eh? Ay, Me encanta. Creo que es una enana como otra cualquiera. Bueno, eh, sí, la, me, la, me, la, me disfruto mucho con la literatura infantil, pero no con todas. Yo sí, este, me este me libro, este wow. libro lo escribí en es un viaje. ¿Me acuerdo eh. El texto. Luego ¿no? hay que reconocer que, el persona que la persona que hizo las ilustraciones, la verdad es que lo abordo. Y esto es como, digamos, que la historia de Hansel y Gretel, pero yo siempre tiendo, eh, mi madre me lo reprochaba siempre, me lo reprocha, las brujas, que lo de hacer buenas a las brujas, no digo yo que, pero como las mujeres tantas veces se las llama brujas, pues tiende una a, a decir, bueno, que las brujas a veces son buena gente. ¿Cómo? Generalmente. Y sí. aquella tarde la bruja hizo un bizcocho, llovía mares y no podía salir, la escoba descansaba en un rincón, el gato junto al fuego, el búho por ahí. Su amiga del norte le había llevado huevos, su vecina la maga, nata fresca, los gnomos leche y harina de maíz. Ella tenía azúcar, ron, canela. Bate que te bate, amasa y amasa, los huevos, la leche, la harina, la nata. Un poco de azúcar y ron de piedras. Bate que te bate, amasa y amasa. El horno encendido, caliente, muy caliente. Hansel Gretel temblando en la bodega. La bruja adorna el bizcocho y crece y crece la leyenda. Aunque jamás había comido niños, ni fríos, ni calientes, ni en conserva, no le importaba que los demás hablaran, ni que la señalaran, ni creyeran que eran su plato favorito. Niños crujientes, doraditos, asados en el viejo horno de leña y de postre el bizcocho recién hecho, espolvoreados con canela. La bruja sonreía adivinando que ellos no sabían que sólo comía pan, dulces verduras de algunos días grosellas. Afuera seguía lloviendo a mares. La casa olía a bizcocho y leña seca. Preparó chocolate muy caliente, sacó brillo a la escoba y colocó la mesa. Cuando la bruja los llamó refunfuñando y les dijo que estaba la merienda, Hansley y Gretel dieron tales gritos que tembló la casa, la chimenea. El gato despertó de su letargo. La escoba, despistada, hizo piruetas. El búho apareció recién luchado preguntando si hacía falta su presencia. Y el duende de la lluvia con el susto pisoteó 14 o 15 setas. ¿No queréis merendar, pequeños monstruos? ¿Os moriréis de hambre en la bodega si no subís ahora y coméis el chocolate, el bizcocho de canela, unos dulces que tengo muy recientes, o quizás arándanos, rosella? La bruja en el fondo no era mala, pero la lluvia la ponía enferma. Las escobas se mojan y encogen y así no duran nada. ¡Qué tristeza! «¡Qué tristeza tener que cambiar de escoba siempre justo cuando empiezas a conocerlo Bajo la escalera con cuidado, olía ron, a lavanda, a azúcar quemada y a canela. Querétel le susurró a Hansel, «¡Qué raro! No creo que las brujas suelan de esta manera». Después, cuando el miedo se hubo oído, merendaron, inventaron tres juegos, recogieron la mesa. Por fin había dejado de llover. Oía musgo, a miel, a pino, a tierra... La bruja dormitaba junto al fuego, nunca había parecido menos fiera, tenía sin duda muchos años y un hombre tan extraño, Griselda, Griselda, y les dijo antes de despedirse que el truco del bizcocho de canela está en batir, amasar bien y que podían volver cuando quisieran. Les haría chocolate, buñuelos, les haría bizcochos, tartas, cremas, pero que no tocaran nunca las cejas de la casa, porque luego cuando llueve hay goteras es precioso. que había un niño que decía, yo me los entero y, decía, y le digo, así ah, como no le gustan los niños a la bruja y eran los niños crujientes y te rugientes <risa> bueno pues es eh, muchísimas Muchísimo. gracias ha sido un auténtico placer gracias a Pilar, gracias a la gente de la Brágile a Paco, Javier a todos los que habéis venido Sí, viene, viene. No te conocía, ah. no leo poesía casi, pero es que la poesía es una persona y luego te veo a ti y bueno lo que nos has leído Infantil es otra persona completamente distinta, porque además me dice Nayeti que trabajas, que eres periodista, sí. o sea que eres otra persona. No, no entiendo. es un poco esquizofrénica <risa> evidentemente pero como la poesía es pues como una válvula de escape de, de los claro es que lo que yo digo la poesía te impone Ya he dicho antes es como un contenedor que se va llenando y cuando ¡cuá! De los lobos bueno pero tienes una válvula estupenda otras personas tienen esas mismas contenedores y no saben por pues, dónde van a acabar saliendo revientan esa es la, es la única manera que Es que, que tiene. exactamente. Yo siempre digo que escribo para no morir ahogada. Porque si no me ahogaría. Entonces, claro. Sí. El, el, el conocer tus lobos. Y, sobre todo, por tus ejemplo, logos, exacto, y, y cuando estás. Y hacerte amigos. Y cuando estás muy en baja. <coughs> yo, por ejemplo, cuando estoy. Eh, tengo momentos de bajón o tal. Escribo para niños. Porque ahí tienes que ganar el chiste. Ahí tienes que poner modo juego. Y entonces. Pues claro. Ya. Eh, y parece que no, pero ayuda, eh, sí, como Lo uno de los críos Hombre. muchísimo. Hombre. A los pediatras también les ayuda mucho. <risa> es carmen, ¿no? sí. Bueno, sí, es que os he visto ahí. Mira, no. pues, pues ha sí. sido sí. mil gracias. Un placer, gracias, de verdad. Gracias por haber venido. Gracias de verdad. Gracias. No nada. Las cosas buenas siempre son en pequeñas dosis. Eso es.